Hoy te mostramos cómo quitar iPhone sin contraseña. Incluso dos formas gratuitas. Método 1. Desbloquear iPhone sin contraseña con 4Yuki. Cuando ingrese contraseña equivoco muchas veces, iPhone va a permanecer iPhone no disponible. En primer lugar. Conecta iPhone a la computadora y entrar en modo recuperación. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. Abre 4 Yuki e inicie desbloqueado. Este paso dura 10 minutos y no necesita hacer otros. Muy fácil. Es muy conveniente y rápido. Después de desbloquear, activa iPhone según tus preferencias. Método 2. Quitar iPhone desactivado conectarse a iTunes. Mismos pasos que el método 1. Conecta a iPhone a la computadora y entra en el modo de recuperación. Abre iTunes y acepta todos los términos y condiciones, iTunes va a restaurar iPhone, pero una atención, este método va a borrar todos los datos de iPhone. Aproximadamente después de 15 minutos, iTunes desbloquea iPhone y solo necesitas activar iPhone. Método 3. Desbloquear iPhone con iCloud. No necesita conectar iPhone al ordenador. Solo necesita iniciar sesión de iCloud en la página web, entrar, buscar, ingerece cuenta de iCloud, haz clic en todos los dispositivos, seleccione dispositivo que quiere desbloquear, lo haz clic y borrarlo. Este paso va a enviar código de cuenta iCloud e en su teléfono. Después de restaurar iPhone, la contraseña de iPhone va a desaparecer. Por último, activa iPhone según tus preferencias. El video de hoy ya ha terminado. Gracias.